Los signos que pueden indicar cáncer de mama, están relacionados con alteraciones visibles, por ejemplo, diferencias en la sensibilidad o el tamaño de la mama, por mencionar una. Estos signos o síntomas pueden surgir tanto en la mujer como en el hombre, y, cuando se descubren a tiempo, pueden aumentar las posibilidades de curación. Tenemos que recordar que, mientras más rápido sea el diagnóstico, mayor es la posibilidad de curación. Por otro lado, el cáncer de mama es principalmente un trastorno de mujeres pero muy pocos saben que esto también puede ocurrir en hombres. aproximadamente el 1% de los casos de cáncer de mama se da en hombres. por lo tanto, presta atención a estos 14 signos que pueden indicar cáncer de mama. 1. hundimiento del pezón. este es uno de los signos que pueden indicar cáncer de mama. al examinar los senos, es muy importante observar con atención los pezones para comprobar si están normales y no presentan ningún cambio. además, la retracción o el hundimiento de los pezones es un síntoma casi evidente de cáncer de mama. 2. Bolas o bultos en el pecho. Este es otro de los principales signos que pueden indicar cáncer de mama. La mayoría de los bultos suele ser benignos, pero aún así debemos estar atentos. Además, durante años hemos sido advertidos de que los bultos anormales en los senos pueden estar alertándonos de un cáncer. Sin embargo, su aparición no siempre indica el cáncer de mama, ya que también pueden ser una infección o quistes. 3. herida en los senos. si ve una herida o úlcera que no se cura, es bueno estar alerta y buscar atención médica. 4. el dolor de mama. cuando la enfermedad comienza a avanzar, es muy común sentir sensibilidad y dolor en los senos al tocarlos. es importante recordar que debemos estar atentos para no confundirla con el dolor que aparece todos los meses debido a la tensión premenstrual, o por alguna infección como la mastitis. 5. los cambios en el tamaño o forma del seno si notamos un cambio en la forma de los senos, como deformaciones, debemos tomar esta señal en cuenta. 6. secreción del pezón, algunas veces, la secreción de los pezones no es un problema y desaparece por sí sola con el paso de los días. sin embargo, en muchos casos de esta enfermedad se ha reportado como uno de los síntomas, ya que las mujeres diagnosticadas manifestaron tener una secreción maloliente en uno o sus dos pezones. 7. cambio en la piel alrededor del pezón. Si se observa que la piel que rodea el pecho es más cálida, escamosa, roja o inflamada, también se debe buscar ayuda. 8. Uno de los pechos aumenta el volumen. El aumento del volumen puede ocurrir por el deterioro funcional de mama benigna, o por un tumor maligno presente en los pechos, que está causando inflamación debido a la propagación de las células cancerosas. Si el aumento de las mamas no es debido al ciclo menstrual, el embarazo o la lactancia, la consulta médica es importante sobre todo si ocurre en solo uno de los senos y si hay dolor, enrojecimiento y sudoración en toda la superficie no solo en una parte de ella. 9. sangrado o hemorragias anormales. cualquier tipo de sangrado o hemorragia en fechas inesperadas debe ser una señal de alerta bien sea de cáncer de mama u otra enfermedad, por lo general, las personas que tienen esta enfermedad experimentan un pequeño sangrado en el pezón. 10. cansancio sentir cansancio después de las labores del día o tras pasar por una situación tensa es algo muy común. el riesgo empieza a existir cuando el cansancio se convierte en algo crónico y no desaparece a pesar de dedicarle el tiempo adecuado al descanso. otros signos que pueden indicar cáncer de mama son. 11. enrojecimiento, hinchazón, calor o dolor en la piel de la mama. 12. la simetría entre las dos mamas, como, por ejemplo, una mucho mayor que la otra. 13 endurecimiento de la piel de la mama, similar a la cáscara de naranja. 14. picazón frecuente en la mama o en el pezón. 15. formación de costras o heridas en la piel junto al pezón. ahora que sabe esto, debe prestar atención a sus pechos. no olvides suscribirte al canal, dar me gusta al video y compartir con tus contactos en facebook. que tenga un buen día.